Un saludo de J. Subversivo para Robert Sound en sus cinco años de vida. Gracias por toda la buena vibra y recuerden, la globalización es mestiza.